La Iglesia La Cosecha está presentando la voz de salvación. Todos debemos estar preparados a luchar, somos soldados de Cristo del justo capitán, todos debemos estar preparados a luchar, somos soldados de Cristo del justo capitán, porque almas que salvar. Fieberadas ya están, te agarras del enemigo que hoy quiere devorar Porque almas que salvar, fieberadas ya están Te agarras del enemigo que hoy quiere devorar Si te volvieras de tus malos caminos, arrepentido de nunca más pecar Jesús está muy dispuesto Todos tus pecados a perdonar Cristo Jesús está muy dispuesto Todos tus pecados a perdonar Si tú supieras quién es el Señor Yo solo quiero estar en las manos de Jesús Sabiendo que Él es luz y es el justo capitán Yo solo quiero estar en las manos de Jesús Sabiendo que Él es luz y es el justo capitán Solo Él puede salvar de guerras de Satanás Cristo Jesús es fuerte, poder y potestad Sólo Él puede salvar la guerra de Satanás Cristo Jesús es fuerte, poder y potestad Si te volvieras de tus malos caminos Arrepentido de nunca más pecar Cristo Jesús está muy dispuesto Todos tus pecados a perdonar Está muy dispuesto Todos sus pecados A perdonar Si tú supieras Quién es el Señor Arrepentido Vinieras a Él Su santa sangre En la cruz derramó Para salvar al más vil pecador. Los valientes volarán Con Jesucristo por toda la eternidad La voz de salvación, voz cristiana al servicio de Dios Que orienta y cuida tu vida Con Jesucristo por toda la eternidad Ellos verán a Dios, mas ya no sufrirán Ellos tendrán la vida por la eternidad de nunca más pecar. Cristo Jesús está muy dispuesto, todos tus pecados a perdonar. Cristo Jesús está muy dispuesto 47. Más vil, caro. Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vinieras a Él, su santa sangre en la cruz. La Iglesia Pentecostal La Cosecha está presentando La Voz de Salvación. Lo que hizo la gente hablará de su prodigio, todo el pueblo alabará, con bandero danzará y dirán: ¿quién, quién como Jehová? Y dirán: ¿quién, quién como Jehová? Cantaré a Jehová.